Vamos a empezar nuestro curso de Python creando el primer programa que se suele crear en todos los lenguajes de programación. Se llama programa Hola Mundo y lo único que hace es imprimir por pantalla una frase, en general la frase Hola Mundo. En Python, si queremos imprimir texto, tenemos que utilizar la función print, tal como aparece aquí escrita, en minúscula. El texto que queremos mostrar tiene que estar siempre entre comillas. Las comillas pueden ser dobles o simples, pero no se pueden mezclar ambos tipos de comillas. Vamos a hacer estos ejercicios que aparecen en color azul y el primero es imprimir por pantalla la frase hola. Pues empezamos, escribimos print, ya vemos que nos lo colorea en verde, puesto que Python reconoce que es una palabra que tiene sentido para Python. Y ahora escribimos entre comillas dobles. Vemos que nos abre y nos cierra comillas este intérprete y escribimos hola mundo. Si queremos ejecutar esta celda, tenemos que estar dentro de ella y pulsar las teclas mayúscula y posteriormente enter. Aquí vemos que nos muestra el resultado. Ahora vamos a hacer lo mismo pero utilizando el otro tipo de comillas. Escribimos print, vemos que nos lo crea en verde. Y abrimos y cerramos paréntesis y lo mismo con las comillas. Escribimos hola mundo y ejecutamos pulsando mayúsculas enter. Exactamente igual que en la diapositiva anterior. Pues muchas veces cometemos errores al escribir la función print Los más habituales suelen ser los siguientes. Nos olvidamos de escribir las comillas... Y también muchas veces que por la tentación que tenemos de escribir en español, pues escribimos print con la primera letra en mayúscula. Python distingue entre mayúsculas y minúsculas, y para él la función o la palabra print escrita en minúsculas no se parece absolutamente nada a la función print escrita en mayúscula. Vamos a escribir un texto que no tenga comillas. Empezamos con la función print, bien escrita, pero se nos olvidan las comillas. Hola mundo. Lo ejecutamos y vemos que nos da un error de sintaxis. Lo que hemos escrito está mal escrito. Para corregir ese error simplemente tendríamos que escribir comillas o bien dobles o bien simples. Lo ejecutamos y no hay ningún problema. Y ahora vamos a cometer otro error. Vamos a escribir la palabra print, la primera con mayúscula. Ya vemos que no nos lo colorea en verde y por lo tanto probablemente no sepa lo que es. Escribimos y ahora pulsamos mayúsculas enter. Y en este caso nos da otro tipo de error. Simplemente nos dice que la palabra print, escrita en mayúscula, no sabe qué significa. Para corregir nuestro error, pues tenemos que escribir print todo en minúscula y ejecutarlo. Podemos escribir varias sentencias print y nos saldrá cada frase escrita en una línea, cada sentencia print en una línea. Pero también se puede utilizar el carácter nueva línea, que es este conjunto de dos caracteres que tenemos aquí, la contrabarra n. Los caracteres que comienzan con una contrabarra se llaman caracteres de escape y tienen funciones especiales. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es escribir estas dos líneas en Python. Utilizaremos para ello dos funciones print. La primera función escribimos hola mundo. Podríamos ejecutarla, pero vamos a escribir las dos y las ejecutaremos las dos a la vez. Aquí escribimos adiós mundo. Lo ejecutamos... Y vemos que nos salen dos líneas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero tenemos que utilizar una única vez la función print. Para ello tenemos que utilizar el carácter nueva línea. Escribimos print, abrimos comillas y escribimos hola mundo. Y ahora escribimos el carácter que Python entenderá que es un salto de línea. Podemos escribir la segunda línea, y ahora al ejecutarlo va a leer primera línea, hará un salto de línea y escribirá la segunda línea. Veamos, aquí lo tenemos. Y el problema que tiene Python para hacer esto es que si escribimos entre comillas dentro del texto nos dará errores. Para ello la manera más sencilla es utilizar este carácter de escape, es escribir la contrabarra comillas. También podemos escribir comillas simples dentro de comillas dobles o a la inversa, pero si queremos que haya los dos tipos de comillas dentro de un único texto, la única manera es utilizar caracteres de escape. Vamos a construir esta frase que tenemos aquí. Primero lo vamos a hacer como nos dicta la intuición, que es utilizar comillas y escribir Python, cerramos comillas... Es un lenguaje. Y cerramos comillas. Aquí tenemos escritas las comillas de Python y las comillas de abrir y cerrar. Pero vemos que esto ya no lo cambia de color, suele ser un mal indicio. Pues efectivamente, nos ha dado un error. Si queremos solucionar este error, tenemos que utilizar caracteres de escape. Para ello escribimos contra barra comillas. Y Python escribirá simplemente unas comillas. Y aquí hacemos lo mismo. Vamos a ejecutarlo. Y vemos que no hay ningún problema. También podríamos hacer lo siguiente. Escribir comillas simples dentro de comillas dobles. Y no tenemos ningún problema. Y también podemos hacerlo a la inversa. Vamos a borrar todo. Y en este caso empezaremos, para delimitar el print, las comillas simples. Y Python, que es lo que queremos escribir entre comillas en el texto, lo vamos a escribir entre comillas dobles. Lo ejecutamos y no hay ningún problema. Bueno, y esto ha sido todo por este vídeo. En esta dirección tenéis el material de todo este curso.